Esta es la transmisión en prueba de la AMD, Alianza Internacional de Medios Digitales, a través del consorcio CHNPD1 y LTSC, junto a sus matrices, filiales y corresponsalías en Chile y en Paraguay, que transmite oficialmente en el sistema de YouTube Live. Señoras y señores, muy pero muy buenas noches. Estamos en una prueba en vivo y en directo, como indica nuestro videograma, cual tenemos constancia de que estamos en vivo. Y esta, bien. El hashtag que utilizaremos a partir de mañana va a ser edición central. Como decimos... Es una prueba que mañana a las 20 validaremos con edición central Y consolidaremos así nuestras transmisiones en vivo y en, en directo gracias a este sistema Y así termina esta red de transmisión de prueba de edición central Muchas gracias, buenas noches nos encontramos mañana